Hola a todos y bienvenidos a un vídeo de Linux.com. mi nombre es Sergio. os quiero traer en esta ocasión un, un vídeo muy, muy breve y muy rápido ¿vale? del entrenamiento que estoy haciendo en, en Canadá de cara al, a la carrera que vamos a tener esta semana en Linux.com en nuestro mundial particular paralelo al mundial oficial. Lo primero de todo, antes de empezar, es pediros disculpas si por el micrófono se oís charangas y cosas así. Sofía está en mi barrio y no se, les ocurre, no se les ocurre otra cosa que hacer ruido, ¿vale? Pero como no voy a poder entrenar, creo, en otro momento, pues eh, es lo que hay. Espero luego que no se oiga nada o que no me molesten demasiado. Vale, eh, peculiaridades. ¿O por qué estoy haciendo este vídeo? Porque... Me he puesto a entrenar con esta configuración que básicamente lo, lo que quiero destacaros es que el, la IA está en modo leyenda, que es el nivel más alto que tiene el Fórmula 1 2015, ¿vale? Que bueno, sí, también están desactivados los, los daños en el monoplaza, porque eh, si no, no acabaría nada. Y en las ayudas no tengo ningún tipo de ayuda, ¿vale? No le he quitado todas las sesiones, quitando el, el cambio automático, que, que es algo que que en este mundial no creo de cara al año que viene si sí, seguimos y espero que sí con haciendo mundiales en luis intentaré practicar a, a conducir sin caja de cambios lo que pasa que es cierto que mi volante mi volante perdón un un drive force un gt las levas son muy en coma son no están bien hechas no están bien bien logradas entonces no no a mí no me pide el cuerpo utilizarlas para para cambiar de marcha ¿vale? entonces no sé no sé si me animaré al final o no, algún día de estos me gustaría, pero es que es un polino incómodo. Y bueno, eh, voy a dejar de hablar ya porque no soy capaz de hablar y conducir a la vez. Tengo que estar muy, muy concentrado. Voy a ver qué tal me sale esta, esta carrera. No espero conseguir mucho. Antes en una prueba que he hecho lo máximo a lo que he llegado ha sido el número puesto número 13 a 19 segundos de... De la cabeza, lo que para mí es todo un, un, un logro, considerando que la IA está como leyenda. Y si... Ah, bueno, acabo de acabar porque no hay daños. Pero si no se me van más allá de los 30 segundos, creo que me puedo dar por, por satisfecho. En fin, deseadme suerte. Y a ver si, si, si le da la X y, la, y o sea, la A y a ver cuál es. Los comisarios ya permiten el uso del TRS. TRS disponible. Oh, oh, oh, oh. Oh. El juego me da tirones y es cierto que... Va por estar muy bien por la verdad, es que... está en medio. Va a ganar esa parte de detalle. Bueno, de estar venando por el tercer puesto, creo que no voy a no estar peleando. Que se supera el registro final de la carrera. Nada, exagerados. Esta última vuelta muy, muy, muy mala. Muy bueno, ahora quiero ver la repetición, a ver qué, qué ha pasado ahí, en la salida. Otro trofeo para la amplia colección de Kimi Raikkonen, no que quedado? se ha alzado con la victoria en la carrera de hoy. A 43 segundos. Oh. ¿En serio? ¿En serio? Desastre, ¿eh? desastre, desastre, desastre. Bueno, algo ha tenido que pasar ahí porque las civilizaciones han sido absolutamente brutales. Eh... Claro, hay a dejar. Vamos a la salida. ¡Hala! ¡Hala! Espera, me... Aquí. Vamos allá. Vale, me, me he colado, pensaba que el otro coche. A ver... Igual sí si, igual, si he sido culpable yo, eh. Se me va un poco el coche. Pero bueno. Ahora, de esto sí que lo he conocido que se me no ha ido. No ya Si sido aquí. En la siguiente, cuando pienso que me empujan por y se me va el coche. Emocional. y bueno esto era todo lo que os quería os quería enseñar piloto la en lo más alto del podio y el ambiente de la escudería sí, no podría es ser más festivo de... bueno. Y... bueno listo subir esto aunque no se me mucho la mucho la pena como vídeo simplemente es para para Voy intentar un poquito el, el ambiente de cara a la, a la carrera de, de esta semana, eh, lo puedo hacer mejor, lo intentaré hacer mejor, pero nos vemos este, creo que el lunes, creo que al final salimos el lunes, no estoy seguro, en la carrera del mundial de jugandolix.com, chao.